Tengo el placer de presentar a Ana Lozano, que es una vieja conocida de este departamento, no porque sea vieja, sino porque lleva tiempo de relación con nosotros. ¿eh? Y, y bueno, eh, espero que nos dé una charla amena y que podamos entender algo, estoy seguro que sí. Eh, con Ana yo llevo, vamos, llevamos los dos colaborando desde hace bastantes años, ¿no? ¿Me acuerdo, el primer paper de cuándo fue? El primero que publicamos, ¿te acuerdas, Ana? Del 90. 98. 8, 8, 2000, 8. sí. De la primera comunión. La primera comunión para muchos, sí. Para nosotros. Ya habíamos hecho la comunión. Y la confirmación, y la confirmación también. también. Y, y bueno, Ana es catedrática de, de Fundamento del Análisis Económico la, en la Universidad de Málaga. Del panorama científico, no solamente español, sino también internacional. Así que es un placer tenerla otra vez entre nosotros y espero que nos haga útil. Gracias. gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, la presentación ha sido estupenda porque además de colaboradores somos muy amigos y nos queremos y también reñimos de vez en cuando, pero. <risa> Pero nos queremos sobre todo. Eh, bueno, como siempre, eh, gracias por la invitación. Eh, cuando vengo aquí me siento como en casa. Y me encanta venir eh, a colaborar con mis eh, coautores aquí y a veros al resto también. Espero que eh, lo que os voy a contar... Yo sé que vosotros sois más estadísticos y más matemáticos, ¿vale? Pero bueno, de banca también tenemos que saber, ¿verdad? Y, y sobre todo porque eh, ha sido nuestro, nuestro tema eh, prioritario durante la crisis económica ¿no? y hemos visto, a pesar de que no seamos eh, activos en seguir qué pasa con la banca pero sí somos consumidores de banca y por tanto eh, son cosas relevantes yo creo en la vida eh, en la vida normal de cualquier persona bueno en este eh, os voy a decir un poquito eh, de qué se trata este artículo la introducción y bueno la, el, el título es un poquito largo pero sí es verdad que creo que eh, capta algo que ha sido importante y se ha puesto sobre el tapete eh, de, de todos los gobernadores de bancos de, de centrales de todo el mundo eh, qué es lo que pasa con el modelo de negocio de la banca, ¿de acuerdo? Y todos sabemos que, a diferencia del modelo de negocio, que siempre ha sido el tradicional de gastar depósitos y dar crédito, eso ya nunca más existe, y los bancos, y sobre todo la caída de las cajas de ahorro en nuestro país, eh, ha sido porque se han metido en, en situaciones donde probablemente no eran eh, suficientemente líderes como para manejar esos mercados ¿sí? ¿y cuáles son esos mercados? bueno pues normalmente cuando nos hablan de eh, de la banca nosotros siempre nos ponemos bueno los créditos de los morosos ¿no? la banca cae porque tiene mucha morosidad porque no ha inspeccionado bien los créditos que han dado eh, y porque sobre todo eh, bueno, a, a, a, al margen de todos estos coeficientes de, pa, políticos que ha habido eh, eh, como manager de la banca pero siempre nos focalizamos en que la banca, el punto débil ha sido por la parte de los activos por así decirlo, pero no es verdad, la crisis ha venido por la parte de financiación de la banca no solamente por la parte de los activos, ¿de acuerdo? porque la banca... Eh, se ha metido también en la forma de financiarse no solamente en captar depósitos los depositantes eh, no eran atractivos nunca más ni los depositantes eran atra para los depositantes tampoco era atractiva la banca porque no le daba ningún tipo de interés y entonces han buscado formas de financiación alternativa ¿de acuerdo? por tanto cuando surge la crisis lo primero que, eh, eh, que se pone de relieve es bueno, no hemos focalizado siempre en la cartera de activo. ¿Eh? Pero en realidad aquí hay un problema en la cartera de pasivos, en la banca, ¿eh? en, la, en la forma de financiarse la banca y tanto riesgo tiene una cartera como otra. ¿eh? Y a eso nos referimos aquí como business model. Business model aquí... Eh, o el modelo de negocio, eh, hemos intentado en este artículo de captarlo de una forma amplia, no solamente dándonos cuenta en cuál es la composición de la cartera de activo, sino también cuál es la composición de la cartera de pasivo. ¿sí? Y daros cuenta que el, que el título dice: eh, eh, eh, ¿Cómo se puede alcanzar eh, un modelo de negocio? Eh, en la banca que sea sostenible en términos de eficiencia en coste ¿por qué nos fijamos aquí la eficiencia en coste? hay otra cosa que los bancos centrales nunca han apreciado y siempre eh, han estado más eh, involucrados en y, y bancos normales también involucrados en ver los distintos sistemas de calcular el riesgo y nunca ha prestado atención a la eficiencia y ahora sí que eh, es otro tema que lo, eh, los bancos centrales tienen en cuenta ¿y por qué? por muchas cosas la cantidad de oficinas que se están cerrando eh, tiene relación con la eficiencia ¿sí? pero no solamente eso, la eficiencia en coste ahora es vital puesto que la política monetaria eh, lo que está haciendo es que los tipos de interés son muy bajos y entonces no están ganando los bancos eh, como antes por el tema de la inter intermediación y lo que se tiene que incentivar ahora es, eh, como todos sabemos, los beneficios es igual a los ingresos menos los costes. Eh, si los ingresos no me van bien, eh, voy a intentar minimizar mis costes. Y ahí es donde eh, toma un papel relevante el tema de la eficiencia en costes. ¿De acuerdo? Bueno, pues eh, tengo el honor de eh, realizar este artículo con mi queridísimo también que es tan. Eh, antiguo en, en tiempo en términos de colaboración de Subalcun que además de ser un profesional de élite a nivel mundial es un gran amigo y eh, Oleg Baduknenko que es de, es de Polonia, ¿no? No, creo que de Ucrania. O, o de Australia, Ucrania, Australia, sí. Australia, pero Australia, estuvo... Australia. Sí, y está ahora en la, en la, universidad, una universidad, la universidad de Pormuz del de, eh, de Reino Unido. Eh, ¿Cuáles son la, las preguntas que nos hacemos, eh, valga esta pequeña introducción, eh, que queremos cubrir en esta investigación? Bueno, si el modelo de negocio realmente de la banca afecta a la eficiencia en coste pero la segunda pregunta es, es eh, para mí eh, más importante porque eh, yo creo que son eh, innovadores en este artículo ¿Qué implicaciones tienen las características del modelo de negocio? para esa eficiencia y por qué digo las características porque definimos diferentes eh, desde diferentes perspectivas el modelo de negocio recogiendo todas las alternativas que se pueden incluir eh, en la definición correcta de un modelo de negocio y eh, la pregunta en relación con el con el título es cómo se puede alcanzar un modelo de negocio eficiente eh, eh, de, eh, que sea sostenible en términos de eficiencia en coste. ¿Y qué entendemos aquí por sostenible? Bueno, pues aquí eh, entra en, en juego eh, el, el, lo que es experto subal, ¿no? en eficiencia. Y hablamos no solamente de eficiencia a corto plazo, sino eficiencia a largo plazo, y por eso distinguimos entre dos tipos de eficiencia, la eficiencia persistente, que es la de a largo plazo, la que está ahí, y la eficiencia eh, transitoria, por así decirlo, que es lo que todos sabemos eh, y conocemos como eficiencia que varía a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, eh, nosotros entendemos en este artículo que el, business, el modelo de negocio es, eh, será sostenible en el tiempo si tiene una reducida eficiencia eh, a largo plazo, persistente, y con el tiempo va mejorando su eh, eficiencia transitoria. ¿De acuerdo? O eficiencia a lo largo del tiempo. Bueno, porque, a pesar de la introducción eh, que os he hecho al principio, bueno, pues el, el modelo de negocio del banco es vital eh, para el gestor del banco, pero no solamente, bueno, ¿por qué?, porque asegura una operación sostenible del banco y además eh, es la que, eh, dependiendo del modelo de negocio, el, el banco va a maximizar o no sus beneficios. Pero no solamente eso, el modelo de negocio ha sido una de las eh, grandes meteduras de pata y valga decirlo del, del supervisor, ¿por qué? Porque no ha supervisado bien eh, si los bancos eran aptos para meterse en estrategias bancarias que no estaban preparados. Y ahora el supervisor eh, está sobre el tapete del Banco Central Europeo en la agenda del Banco Central Europea cómo conseguir un modelo de negocio sostenible. ¿De acuerdo? Eh, y el, en este caso, eh, nuestra pregunta también creemos que es importante, porque igual que dije al principio, optimizar la eficiencia se ha convertido en algo eh, de vital importancia en el tema bancario, puesto que eh, hoy día, dada la política monetaria, eh, no eh, obtienen grandes ingresos por parte de eh, eh, su cartera de activos de, acuerdo? ¿Eh? de préstamo. Bueno, el, la literatura sobre el, el modelo de negocio eh, a raíz de la crisis ha estado eh, bueno eh, muy desarrollada, pero anteriormente también se hicieron algunos intentos de hablar sobre el modelo de negocio de la banca y, se, y, y hay básicamente dos tipos de literatura, uno que eh, intentó relacionar el modelo de negocio de la banca pero con el valor de mercado de los bancos, por eso se llama market valuation, y otro que se intentó relacionar con el book value, con el, el, el, el valor que tenía en su eh, contabilidad los bancos, ¿eh? que como todos sabéis es muy, es muy diferente lo que el mercado mmm, eh, obtiene como señal de la situación de, del banco ¿eh? y lo que el mercado valora ese banco ¿Cuál es la contabilidad del banco? ¿Sí? Pero aquí quiero hacer eh, hincapié porque eh, en, tanto en una literatura como en otra solamente se han tenido en cuenta la diversificación en eh, cuáles son los ingresos de los bancos, ¿de acuerdo? De la, de la cartera de, de de cómo obtienen ingresos y cuál es la diversificación que tenía el banco o la cartera, llamamos aquí diversificación, la cartera que tenía el banco en activo, pero poco se ha dicho sobre eh, las estrategias que han, han seguido el banco a la hora de financiarse, ¿eh? muy poco se ha dicho. Eh, en términos de, de cómo si es mejor diversificar la cartera o menor o, o, o peor, eh, tanto en aquellos análisis que se han hecho desde un punto de vista del valor de mercado como del book value hay resultados mixtos. Al principio en la teoría de la intermediación se decía que eh, es mejor diversificar en términos porque eh, la diversificación, todos sabemos por muy poco, que aminora el riesgo, pero no es verdad de acuerdo porque si tú diversifica el regulador no llega a todos a todos los productos que tú eh, no mon monitoriza todo y por tanto probablemente eh, se está escapando algunos canales de riesgo en algunos productos que no eh, que no eh, es capaz de, de decir este banco no puede hacer esta actividad o no por tanto eh, eh, ¿Qué es lo que pasa con el business model? ¿Podemos decir en términos eh, general que mejor diversificación o mejor eh, focalizarse en una actividad? Pues yo creo que en términos general no se puede decir, pero sí se puede dar algunas señales eh, dependiendo del tipo de banco eh, que también se tiene que analizar. Bueno, pues nuestro eh, punto relevante aquí es que no hemos encontrado ningún tipo de evidencia sobre ningún artículo que hable de el business, el business model en banco y, y cómo afecta de forma eh, amplia a la eficiencia en coste y eh, menos aún que hable de eso que hablamos de o distinguimos entre eficiencia persistente a largo plazo y eficiencia transitoria o variante en el tiempo y la segunda aportación creo de este trabajo es que se hace una eh, definición del business model que es la más amplia posible, no hay otra alternativa. Se tiene en cuenta no solamente la cartera de activos, sino también se tiene en cuenta la cartera de ingresos y, y diré ahora por qué, qué es lo que me dice de información los ingresos que tienen los bancos y también se tiene en cuenta la cartera de cómo se financia el banco. ¿Por qué la cartera de ingresos? Porque normalmente el, el montante más grande de los ingresos del banco son de loans, ¿vale? De crédito. Pero hay cada vez más, y con la crisis eh, y antes de la crisis, con la liberalización del mercado de capitales, ha habido mucha actividad fuera del balance del banco. ¿De acuerdo? ¿Eh? Y esa actividad fuera del balance del banco solamente me la recoge eh, la información sobre. Eh, ingresos. Por tanto, ahí estoy viendo si el banco, además de financiarse de forma estratégica y de eh, montar una cartela de activos diferente de forma estratégica, hay eh, ciertas actividades fuera del balance que no están ni en el activo ni en el pasivo que sí me lo recoge eh, esa diversificación en Inca. Nuestro papel, por tanto, eh, aborda todo este tipo de cosas, el business model, el business model de una forma amplia, porque definimos las tres dimensiones eh, que son las máximas posibles que se puede ver el business model y además, eh, bueno, pues haciendo uso de mi amistad con Subal, aplico eh, que él quiere experimentar siempre sus primeros modelos en banca es eh, un modelo nuevo que ha aparecido en la literatura de, eh, de paramétrica, de, de, de fronteras paramétricas, que es eh, un modelo que el, empezamos con el modelo de descomposición del error en dos términos y llegamos con descomponiendo el error en cuatro términos. ¿De acuerdo? Donde ese modelo de descomposición del error en cuatro términos ¿no? eh, se puede definir eh, homocedástico o heterocedástico. Homocedástico lo único que me daría era sería el nivel de eficiencia de cada, de cada empresa, en este caso banco, sin información, sin ninguna afirmación adicional, pero el heterocedástico me permite ver si ese nivel de eficiencia eh, viene explicado por algo. En mi caso, en nuestro caso sería por el business model. ¿De acuerdo? Eh, ¿El business model cómo lo definimos para introducirlo? Bueno, aparte, eh, evidentemente lo definimos teniendo en cuenta eh, la posición de la cartera de activos, de pasivos y de, y de ingresos del banco, pero la medida que utilizamos, que eh, es eh, usada en la literatura, eh, es eh, definiendo el índice de Herfindal que es un índice de concentración que eh, se construye de manera que este business model que yo estoy mostrando aquí solamente me dice si la diversificación es mejor o peor para el banco ¿de acuerdo? si es mejor o peor después qué orientación, qué parte de, de esa cartera el banco tiene que utilizar más en Loans etcétera, etcétera, es el segundo papel que vamos a hacer ¿Vale? ese el, el primero va a ser simplemente hablar de diversificación. Entonces, eh, se define el business model, eh, bueno, para medirlo se eh, mide a través del índice de Herfindal, eh, se aplica, bueno, el índice de Herfindal todos sabemos eh, cómo se construye, ¿no? Es Simplemente el índice de Herfindal eh, es muy sencillito, lo que, lo que eh, trata es de hacer, eh, normalmente se, se mide, eh, se se construye para medidas de concentración de cualquier eh, mercado, ¿de acuerdo? si el mercado está más concentrado o nada, y lo que eh, primero define es eh, la participación en el total del mercado, ¿de acuerdo? qué participación tiene cada empresa, en este caso, en el total del mercado. En nuestro caso sería qué participación tiene cada partida de activo o pasivo sobre el total de activo, ¿de acuerdo? Y el índice de Herfindahl, como tengo muchas partidas para verlo, el índice de Herfindahl eh, como se define, es simplemente como el sumatorio de todas estas participaciones al cuadrado. ¿De acuerdo? De manera que si tiende a 1, es eh, más focalizado y si eh, tiende a 0, eh, eh, me está indicando más diversificación. Porque lo que hago es son, eh, market share, la participación en el mercado. ¿De acuerdo? Es eh, eh, ¿Qué participación tiene sobre el total? En este caso, como tengo eh, el índice de ejercicio de cada uno de, de los activos pasivos e income, yo tengo el índice de ejercicio de los activos y lo que tendré es la participación de cada partida sobre el total de activos. ¿eh? El otro, el del de de, el funding, eh, lo que tengo es la participación de cada partida de funding sobre... Eh, en banca el, se financia por el total de liabilities más de sí, liabilities se dice bueno más eh, el capital financiero de acuerdo que este está regulado y eh, el, el, la participación eh, en, el, en el caso de, la, de, de, la, de los ingresos sería la participación en cada partida de ingresos sobre el total de ingresos. ¿De acuerdo? ¿Eh? Y se construiría cada índice de final que ahora os lo, os lo pondré ahí de esa forma. Eh, y lo que hacemos, utilizamos... No, pero perdona, eh, espérate, eh, he hecho una cosa mal aquí, ¿vale? Es por el total de activo de cada banco, ¿vale? No es total de activos eh, con su cartera, ¿eh? No he puesto bien el suíndice. ¿sí? el total de activos de cada banco, gracias. Eh, ¿Qué es lo que eh, utilizamos? Bueno, utilizamos, ¿cómo se eh, de, eh, define nuestra, eh, estratégicamente, el diseño de nuestra investigación es eh, utilizar este índice y después aplicar una metodología reciente que ha sido desarrollada por eh, Kumbakar eh, eh, y Colombi, eh, eh, que lo que hacen es descomponer esa término de error en cuatro componentes. Y os voy a explicar ahora eh, cómo lo descomponen. ¿De acuerdo? Eh, vamos a. Os voy a dar una pequeña eh, visión de este modelo y este modelo surge como eh, consecuencia de utilizar los modelos paramétricos cuando se tienen panel de datos, ¿De acuerdo? El modelo original de, de, de la estimación paramétrica lo que me hacía era definir una tecnología a través de una función de coste que depende de, de la cantidad de output y los precios de los inputs y después el término de error eh, se descomponía en dos componentes, donde un componente, eh, el v, no es más que el error aleatorio eh, y el, el u suite era eh, lo que se, se llamaba el componente de ineficiencia. ¿sí? Pero aquí eh, hubo un debate y ha habido un debate constantemente a lo largo de la literatura que qué pasa cuando tú tienes un panel de datos porque el efecto de empresa individual de empresa tiene que ser tenido en cuenta y con esta situación aparece en primer lugar introducir la existencia de ese panel de datos y aparece en primer lugar la descomposición del término de error en tres componentes donde tenemos, como anteriormente, los dos componentes originales de la ineficiencia y del término de, de, de error, del random, pero se introduce el efecto empresa. ¿Sí? Cuando se introduce el efecto empresa, que como vemos no cambia a lo largo del tiempo, Kumbhakar ya en el 91, a ese efecto empresa, le, eh, le, le comenzó a llamar eh, ineficiencia persistente. Sin embargo, Green eh, de, era más por el lado de decir que era efecto empresa. Bueno, pues como ese término, ese término invariante en el tiempo, al parecer en un panel de datos eh, tiene dos interpretaciones, aparece el nuevo modelo, ¿de acuerdo? Y el nuevo modelo es coger ese término invariante de antes y descomponerle. En una parte que se refiera y caste exclusivamente la ineficiencia eh, persistente, ¿de acuerdo? Y en otra parte que lo que está captando es eh, eh, el efecto empresa realmente, ¿de acuerdo? Y eso se descompone. Por tanto, nosotros aquí tenemos eh, dos, er dos eh, random, estos dos, que uno es. es eh, el, el efecto empresa y el otro es el, el error aleatorio de toda la vida y tenemos la parte de ineficiencia que es invariante en el tiempo ¿eh? que se llama ineficiencia a largo plazo y la parte de ineficiencia que eh, varía a lo largo del tiempo eh, eh, Green ya comenzó el año pasado a utilizar también eh, este modelo eh, ¿qué es lo que pasa? que si nosotros nos ponemos eh, eh, observamos este modelo, vemos que eh, podemos categorizar los cuatro componentes en dos tipos, ¿vale? Eh, dos que son, eh, que solamente cambian con empresas, dos componentes de esa descomposición, y dos que cambian eh, con empresas y con el tiempo, ¿de acuerdo? Eh, este sería... Uno que se debe a la ineficiencia eh, variante en el tiempo, transitoria, y al, al error aleatorio, y este que sería el efecto empresa, ¿de acuerdo? Y eh, al shock. Eh, eh, no, perdón. Este que sería la, y, y al, eh, el efecto empresa y a la ineficiencia persistente, ¿de acuerdo? Claro, cuando nosotros tenemos eso. Cuatro, eh, la descomposición de estos cuatro componentes eh, en el término de error nosotros podemos definir un modelo homocedástico o un modelo heterocedástico el homocedástico como dije antes eh, pues no nos da información suficiente eh, a cuáles son las razones de esas ineficiencias solamente nos da información sobre el valor de la ineficiencia eh, persistente en el tiempo y la ineficiencia variante en el tiempo ahora bien si yo quiero saber cuáles son los efectos eh? o explicar alguno de estos términos, lo que tengo es que moverme a un modelo heterocedástico. ¿sí? Yo puedo hacer heterocedástico cualquiera de los, eh, de los componentes, ¿de acuerdo? Pero claro, cuando yo hago heterocedástico cualquiera de los componentes, para mí eso de introducir variables porque sí, como que no. Yo tengo que tener una teoría detrás, ¿de acuerdo? Y entonces, en este caso, eh, Puesto que tenía una teoría detrás, eh, sugerí hacer eh, heterocedástico solamente la parte de eh, la ineficiencia, ¿de acuerdo? Por tanto, se ha hecho heterocedástico la parte de ineficiencia persistente y heterocedástico la parte de ineficiencia eh, transitoria, ¿de acuerdo? Eh, y se mantiene eh, los errores como eh, IID, los errores y el efecto de, de de cada empresa. Bueno, el siguiente paso es eh, cómo hacer esto heterocedástico, de acuerdo. Y para hacer esto heterocedástico, lo único que se hace es eh, la varianza de cada uno de los eh, términos de, de error eh, atribuibles a las ineficiencias, a los dos tipos de ineficiencia, se, expli se explica a través de una serie de covarianzas de acuerdo, con eh, con algo importante aquí, que estas eh, covarianzas que explican esta varianza no pueden cambiar a lo largo del tiempo, ¿sí? porque son las que me explican la persistente, sin embargo estas covarianzas sí que cambian entre empresas y a lo largo del tiempo. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Por tanto, tengo que definir bien ¿eh? cómo voy a introducir... Eh, esa heterosedasticidad aquí solamente cambian entre empresas estas covarianzas y aquí cambian entre empresas y a lo largo del tiempo eh, este modelo se ha aplicado eh, bueno y en el título venía para el sistema bancario europeo eh, hemos eh, definido una función de coste y la tecnología que hemos utilizado es la más flexible que hay hasta ahora en la literatura que es la tecnología la función traslo, eh, y la definición de opu -info en la literatura eh, bancaria está asumida ya, a pesar de que hay mucha controversia, eh, la definición de SEO e INPU. En la definición de SEOPU e INPU eh, hemos eh, rescatado la aproximación del valor añadido, que se definen los créditos, otros activos rentables y los depósitos como output, de acuerdo. Y, eh, en el precio de input se utiliza el precio de la mano de obra, del capital físico y del interés, de los tipos de interés de los depósitos. Y los costes que estamos eh, eh, estimando son costes totales, porque en la banca eh, los costes operativos, eh, lo que es eh, oficina, mano de obra, solamente representa alrededor del 35-40%. Los mayores costes vienen de los costes eh, financieros. Este, estos son lo, los índices que simplemente esas X, I o, o R, sub y, lo que me están dando son las distintas partidas del balance, ¿de acuerdo? Las distintas partidas de, en este caso, de los activos, porque este es el índice de final eh, que me da diversificación en los activos, eh, aquí las distintas partidas en eh, cómo se financia el banco y aquí las distintas partidas eh, de los ingresos que la he definido exclusivamente porque había algunos bancos que no tenían información de muchas más partidas en cuáles son los ingresos que eh, capta de la intermediación y cuáles son los ingresos que gastan que gastan de esas operaciones fuera de balance porque en los totales sí que lo tengo de acuerdo y aquí toda esta parte Toda esta parte, en términos de financiación, es la que realmente ha cambiado en la estructura de financiación del banco. Los bancos ya no se financian exclusivamente por depósito, ¿sí? se financiaron en un momento a través del interbancario, pero el interbancario con la crisis se secó también, pero se financia por esas partidas. Y esta partida, que es el equity es la que debe tener el banco eh, que está parcialmente regulada, que es el nivel de solvencia de los bancos. Por tanto, hay aquí muchas partidas eh, que me están diciendo algo en, sobre eh, la mayor diversificación o menor diversificación eh, en el tema de financiación. Igual que aquí, eh, los bancos también ha, han diversificado su cartera y parte de su financiación no la utiliza solamente para dar crédito sino que se han metido en el, en el, en el mercado de las titula, titulizaciones, de los derivativos, etcétera, y del trading. ¿De acuerdo? Que eh, en cierta medida ha cambiado eh, en gran medida la cartera de los activos de los bancos. Esta es la definición de los índices de Herfindahl y vamos a ver cómo Manejamos estos índices de Helfindal porque lo que quiero, vuelvo a repetir, esto es lo importante, es eh, definir, definir heterocedástico exclusivamente los dos componentes de ineficiencia y quiero ver el impacto del, del modelo de negocio. ¿De acuerdo? Pues el impacto del modelo de negocio para esa ineficiencia que es eh, persistente, que no varía en el tiempo, lo que se ha hecho es eh, definir los índices en su media, teniendo en cuenta el, eh, la diferencia entre bancos, no lo que pasa a lo largo del tiempo en un banco. de acuerdo? Por tanto, suponemos que en media, eh, ese eh, modelo de negocio que han mantenido puede generarle alguna ineficiencia. sí? Pero claro, eh, a lo largo del tiempo ellos han podido ir cambiando el modelo de negocio. Por tanto, eh, para definir la heterocedasticidad de ese eh, término de error que es eh, eh, variante en el tiempo, que es transitorio, lo que hemos definido es, son esos índices de diversificación o de modelo de negocio pero eh, aquí ya no son constantes sino que cambian entre empresa y a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? ¿Por qué hemos hecho esto? Porque hay una literatura del modelo de negocio eh, encontrada con otra que dice que, que los bancos sí que eh, han cambiado mucho el modelo de negocio, pero otros están diciendo que el modelo de negocio es difícil de cambiarlo y es más una sensación de largo plazo, ¿de acuerdo? Eh, es una estrategia de largo plazo de los bancos. Por tanto, aquí me está hallando, eh, eh, teniendo en cuenta el largo plazo, pero aquí también me está teniendo en cuenta eh, si ha habido cambios bruscos eh, de un eh, momento a otro. bueno eh, utilizamos, eh, la aplicación es para 15 países de la Unión Europea, eh, el periodo es largo eh, y, y voy a presentar resultados eh, preliminares porque lo, eh, estoy actualizando la, la base de datos a 2015, de acuerdo, y solamente hemos hecho las primeras estimaciones, aunque presentaré luego si queréis por la diferencia eh, en los bancos comerciales, pero hay mucha diferencia entre los distintos tipos de bancos. Sí, eh, eh, el modelo de negocio de las cooperativas de crédito y de las cajas de ahorro también, ¿de acuerdo? Pero lo que hemos tenido más eh, eh, hemos trabajado más en esta primera presentación han sido los bancos comerciales, porque teníamos muchísimos datos, entonces hemos eh, definido distintos tipos de bancos. Eh, bueno. ¿Por qué he puesto toda esa, esa faceta? Porque toda esa faceta, en este largo periodo de tiempo, es la que realmente ha movido, eh, en cierta medida, eh, que es lo que, eh, eh, las decisiones de, estratégicas de los bancos. ¿no? La primera fue, eh, me, me encaja mmm, perfectamente que no había, era como un sistema bancario más restringido, pero en el 97 tengo la liberalización del mercado de capitales, Después, en el 98-2001, fue la creación del euro y, por tanto, la introducción de la moneda única eh, también puede eh, impactar en los resultados, en las transacciones, una vez que se liberaliza el mercado de, de capitales. Después está la, eh, la, el, el primer acuerdo a nivel europeo que lo que se quería es... Eh, crear un mercado único que lo consiguieron en el mercado bancario al por mayor pero todavía está muy segmentado el mercado bancario al por menor de acuerdo después por supuesto tenemos la crisis y eh, poquitos años después de la crisis de acuerdo ¿Eh? que lo queremos ampliar ahora eh, simplemente para que veáis he cogido y he eh, eh, determinado la, la función de densidad de kernel eh, del Herfindahl eh, para todos esos periodos ¿sí? y hay cambios ¿verdad? hay cambios de cómo se comporta eh, el business model de un periodo a otro en cada una de las estructuras, sí. pero daros cuenta si yo cojo y aquí se ve más, eh, eh, más claro el primer y el último periodo veo un cambio abismal ¿sí? yo comienzo con una cartera de activos que la mayoría de los bancos, ¿vale? La mayoría de los bancos la tiene eh, muy diversificada, pero hay una gran masa de bancos y sobre todo más que aquí, ¿de acuerdo? ¿Eh? que tratan de eh, con el tiempo focalizar más sus activos. ¿De acuerdo? Algo le ha ido regular. Eh, si me voy al, al, a la parte de cómo se financian los bancos. Eh, pues probablemente en términos medios eh, estoy viendo, en términos medios, ¿vale? Pero sí que veo movimientos de banco, ¿verdad? Porque aquí yo no tengo unimodal, yo tengo multimodal, esta segunda eh, función de densidad en, en, en la financiación. Y eh, multimodal, donde yo tengo aquí una gran cantidad de bancos. Que parece que han cambiado su estructura de financiación. ¿Sí? Pero lo que más interesante es el cambio tan grandísimo que ha tenido los ingresos de los bancos. Han pasado a ser muy diversificados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y eso simplemente eh, cogiendo, se podía haber hecho periodo a periodo, cogiendo aquí solamente tenemos el primero frente al último. Ha habido un cambio, pero si nos vamos aquí, eh, también vemos que a lo largo del tiempo. Ha habido cambio. Por tanto, sí ha pasado algo en el modelo de negocio y no todos los bancos han ido en el mismo sentido, pero algunos se han movido bastante. ¿De acuerdo? Bueno, pues eh, teniendo en cuenta lo que nos decían los datos, lo que la literatura dice que el modelo de negocio eh, es importante y es una de los más importantes ahora sobre eh, la agenda de los bancos centrales, del Banco Central Europeo, eh, estimando nuestro modelo ¿eh? de los cuatro componentes esto sería eh, lo que nos hemos hecho heterocedástico: los términos de ROI y efecto, los efectos de empresa pero daros cuenta si yo eh, analizo qué es lo que está pasando ahí en la ineficiencia en coste cómo afecta eh, cada uno de eh, los índices de Herfindad aquí me está diciendo que cuando tú eres más focalizado disminuye la ineficiencia ¿Sí? por tanto en términos de ineficiencia en coste parece ser que esa ineficiencia a largo plazo y persistente ¿eh? sería reducida si tú te focalizara más ¿De acuerdo? sin embargo en estas dos es todo lo contrario ¿Sí? con mucha menos intensidad ¿Eh? y sobre todo lo, eh, en la cartera de ingresos pero la cartera de, de financiación sí que tiene representatividad ahí dice que cuanto más diversificado mejor para la eficiencia en coste ¿no? ¿sí? y si yo comparo eh, ¿qué es lo que está pasando? que parece que el modelo de negocio afecta un poquito más a la eficiencia persistente que a la eficiencia transitoria, un poquito más Sí, no mucho más, pero en intensidad eh, un poquito más. Por tanto, probablemente eso que dice que el modelo de negocio es algo a largo plazo puede ser cierto. ¿eh? Eh, y de nuevo, a lo largo del tiempo parece que aquellos que han cambiado a ser eh, eh, más focalizados en activo han reducido más su ineficiencia eh, transitoria. Eh, los que eh, han incrementado... Eh, ...han sido más focalizados en financiación han incrementado su ineficiencia... ...y los que han sido más focalizados en ingresos han incrementado su ineficiencia... ...donde, de nuevo, la menos significativa es el impacto de los ingresos aquí. Por tanto, en los bancos comerciales parece que es muy importante eh, la composición... ...en términos de eficiencia en coste, la composición de su cartera de activo... ...y la composición de su cartera de, eh, de financiación. ¿De acuerdo? Si nosotros vemos aquí, eh, no tenemos grandes gracias a Dios, porque si no, no sería sostenible el banco, ¿verdad? Esas ineficiencias es persistentes. La ineficiencia persistente está alrededor eh, la del 5%, la persistente, que tampoco, pero en términos de dinero es mucho, ¿de acuerdo? En términos de dinero es mucho, pero eh, si vemos en media la ineficiencia persistente es un poquito mayor a la eficiencia. Eh, eh, eh, variante en el tiempo, la, la ineficiencia a corto plazo en este caso eficiencia porque se está midiendo aquí eficiencia y vemos que eh, en la persistente hay más modalidades de banco ¿sí? en, la trans, en la transitoria es como si la gran masa de banco se concentrara o tuviera más homogeneidad, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la ineficiencia eh, transitoria a lo largo del tiempo? Pues que hay aquí una señal, ¿verdad?, la señal de que la, los bancos comerciales fueron muy azotados en ineficiencia eh, transitoria durante la crisis, ¿sí?, es donde más ineficiencia tiene, y que, bueno, se están recuperando, pero la mejor situación que alcanzaron en términos de eficiencia, en términos medios, es eh, cuando el euro y la liberalización del mercado de capitales. Cuando no, todavía no habían comenzado a jugar con esa apertura de mercado de capitales. Una vez que comienzan a jugar con esa apertura de mercado de capitales, eh, parece que pierden eficiencia al, al menos eh, transitoria. Si yo veo la ineficiencia transitoria, creo que eh, la crisis ha sido importante, la evolución de la crisis se ve una recuperación a lo largo del tiempo, ¿Sí? Y además lo que hemos hecho es calcular los efectos marginales a lo largo del tiempo de cada uno de eh, esos índices que me dan la diversificación del banco eh, sobre la eficiencia transitoria. Eh, eh, si nos acordamos un poquito aquí en, en los resultados, decíamos que cuanto más diversificado mejor, perdón, más más, cuanto más focalizado mejor, porque disminuye, ¿y qué es lo que obtenemos aquí? Que eh, el efecto el efecto de ese, de la diversificación en la cartera de activos, eh, eh, ese efecto marginal parece que cuanto más focalizado, mejor y mejora a lo largo del tiempo que eso es importante para nuestra definición de sostenibilidad ¿de acuerdo? es ser más, eh, más focalizado en la cartera de activo es mejor pero además que va mejorando a lo largo del tiempo ¿de acuerdo? ¿sí? sin embargo esto es sobre eficiencia ¿vale? estos son los resultados sobre eficiencia, los efectos marginales ¿qué es lo que está pasando? que aquí cuanto más focalizado es peor ¿Eh? Eh, y empeora a lo largo del tiempo, pero cuanto más focalizado empeora más para la cartera de financiación de los bancos que para la cartera de, eh, de ingresos, ¿de acuerdo? Sí, por tanto parece ser, aunque los comentarios están ahí al revés, que cuanto más, cuanto más eh, focalizado peor, parece ser que cuanto más diversificación en la cartera de financiación y de INCA eh, se incrementa la eficiencia. ¿Sí? Eh, y normalmente, eh, bueno, normalmente no, ya lo vimos, el, el efecto marginal en la persistente era un poquito mayor que en la eh, transitoria. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Que sí que al parecer el, el modelo de negocio afecta a la eficiencia en coste. ¿Sí? que parece que afecta más a esa eficiencia a, a largo plazo que a la de corto plazo, un poquito más, por lo menos, en términos de, de, de los bancos comerciales y que, eh, en media, eh, eh, parece ser que es mejor, en términos de eficiencia, eh, ser menos diversificado en activos, pero más diversificado en eh, su cartera de pasivos eh, de financiación y los recursos que obtienen eh, en términos de ingreso. ¿eh? Pero daros cuenta, si yo ahora analizo con lo que he visto en esta gráfica, dice es mejor es mejor ser más ¿eh? Eh, diver, diversificado en, fond, en financiación y en ingreso, pero mm, menos diversificado en ASE. Si yo veo la evolución, yo me puedo preguntar: ¿la estrategia de los bancos han sido apta para lo que es mejor para ellos? Pues parece ser que en activo sí, ¿verdad? Se han movido a ser más, eh, eh, más focalizados, ¿sí? Menos, menos diversificado en activo. Se han movido a ser más diversificados en ingresos. Sin embargo, no está claro aquí, ¿verdad? ¿Eh? ¿Por qué? Por, porque una mayor masa ¿eh? hay bancos que se han movido en una parte y, y otra. ¿sí? Por eso aquí, simplemente de forma tentativa, decimos que eh, parece que los bancos, ¿eh? con lo que nos dicen los resultados, han seguido una estrategia eh, correcta en términos de eh, la composición de su cartera de activos y de los ingresos, pero... Eh, no en términos de la composición de su financiación. Y probablemente nos esté diciendo lo que se han dado cuenta de alguna forma los supervisores: ¿no? que eh, el, tema, el término de la, de la financiación es importante a tener en cuenta eh, en el riesgo del banco, no solamente su cartera de activa. ¿De acuerdo? Y aquí paro. Bueno, aquí tengo más resultados de, la, de, los de las bancas cooperativas y las cajas de ahorro pero estamos cambiando. ¿vale? De todas formas, aquí es curioso porque si vemos los bancos, durante la crisis mmm, disminuyen mucho su eficiencia eh, transitoria, pero las cajas de ahorro no tanto. ¿De acuerdo? ¿Eh? No se van a la izquierda y las cooperativas de... Perdón, las cajas de ahorro son estas, las cooperativas de crédito tampoco. ¿De acuerdo? Todo esto todavía... No lo presento porque lo más era el otro. Y aquí termino, ¿no? ¿Puedo terminar ya? No, no, no, no, no, no. <risa> Gracias. Espero no haberos aburrido. No, no, no. No, no. Pero, Muchas gracias por la charla, porque me, me das envidia cómo hablas de bien, cómo lo cuentas de bien, porque sin saber de vaca creo que has también enterado de cosas. Desde un punto de vista de metodológico, me parece súper interesante el modelo, con cuatro términos. Me gustaría ver cómo luego se pone el detalle de la estimación. Sí, de más lo que es más la más base y me de la veros sea, fácil no es fácil claro. no es fácil eh, ahí de juegan de con la máxima verosimilitud de ¿Eh? de sí, sí. Pero aún, en la estimación en la estimación lo que, lo que sí que, que el, eh, empezamos con otra cosa yo lo adelanto pero lo vamos a hacer porque ya tengo la idea de cómo se puede hacer eh, están haciendo otro modelo eh, eh, en términos teóricos donde no solamente te descompone sino que te da la posibilidad de eh, eh, definir probabilidad ¿Eh? con qué probabilidad tú perteneces eh, a una ineficiencia o a otra. ¿Eh? Lo que pasa es que eh, el modelo no funcionaba bien si introducíamos las mismas variables porque era el business model, no funcionaba bien que en lo hidrocedácticos, pero sí que ya tengo una solución para ello que ahí solamente estoy viendo eh, si es más diversificado o no, pero puedo dar un paso adelante, ¿verdad? Y puedo dar el paso adelante de qué orientación tiene el banco. ¿Cómo? En lugar de meter solamente Herfindal, meter en esas probabilidades eh, estos efectos parciales. Si yo tengo más de loans sobre el total, etcétera. ¿De acuerdo? Por eso me puede dar si es más orientado a la intermediación o es más orientado al trading o es más orientado a lo que sea dependiendo de, de esos valores. ¿De acuerdo? Eh, una pregunta. Eh, aquí no habéis querido, por ejemplo, suponer, no sé, que no sé, un poco tonto, pero que a lo mejor hay diferentes tecnologías por país. Sí, se, se utilizan... Por país. Eh, se utiliza, eh, según mi experto, porque yo le he dicho eso, eh, dice que con el efecto fijo se recoge todas las variaciones. Sí. No, yo lo digo, por ahí, otros métodos, utilizan metafronteras, luego fronteras por país. Sí, bueno, nosotros, compara. y. Sí, según ellos no, pero le dije que por lo sí. menos eh, el, la DUMMI de país o lo que sea, según oh. ellos, el efecto fijo me recoge todo. El efecto empresa. No, ya, pero te dice. Luego si hay una diferencia a nivel frontera. ¿sí? No, de frontera no, porque la tecnología es media. Yo estoy definiendo. No, yo no sé. Yo no sé si aquí yo no estoy eh, hallando diferencias en tecnología, porque yo estoy definiendo aquí una tecnología media, ¿vale? Sí, no, porque, exacto, en el fondo está haciendo una meta Sí, Esa eso, eso era mi pregunta. O sea que realmente no se utiliza, no se distingue luego por a lo mejor por frontera. Frontera por país, por decirlo así, para comparar simplemente, a lo mejor no hay diferencias, ¿eh? a lo mejor todos utilizan la misma tecnología, por decirlo así, todos los países. Pero, pero bueno, también se es, eh, explicamos que había variables de entorno, y todo eso. según eh, los efectos fijos, dice que me recogen ¿Todo, todo. todo. Yo no sé si es que no han querido hacer más estimaciones, no, no, no, no, porque soy muy pesada o me han convencido así. <risa> y hablando de siempre. <risa> Lo, que no, que no, Ana, que no, me han dicho. Y lo último, sobre el, el panel que has tenido que trabajar tanto para tenerlo, pues supongo que eso ya tiene mérito en sí mismo. ya eh, Claro, hay, países, hay, hay bancos que desaparecerán a partir de la crisis. Claro, eso sea, no puedes tener un panel y por tanto los has eliminado el análisis directamente, ¿no? ¿Eso si mm. no ha sucedido? No, hay un, pa hay un panel no, eh, no balanceado. Ah, no balanceado. Ah, sí. okay. No balanceado. Eso es lo que quería saber. No, no. Porque si no se reducen eso. mucho y sobre todo el problema que se tiene también es que, por ejemplo, los grandes bancos tienen sucursales eh, o subsidiarias en otros países. Y, y eso en realidad yo no lo puedo quitar ¿Por qué? porque si me voy al, al tema de Luxemburgo, eh, Luxemburgo no tiene eh, bancos propios, la mayoría son bancos extranjeros. Entonces eh, tengo que mantener. Eh, ...también esa, esa situación... ...aunque en Luxemburgo siempre nos han dado problemas... ...pero no sé por qué a mí me apetece hacer de todos los países... ...y ya los ah. problemas que los corrija a otros... ...si sí, lo quitábamos porque porque, por eso... Eh, y, ...y también se ve mucho en, en ciertos bancos de, del Reino Unido... ...porque es un, un centro financiero, se si se nota... Eh, pero, por ejemplo, tú no puedes quitar, por ejemplo, el Santander de Portugal o el Santander de, de un país porque, porque tiene una penetración grande. Claro. ¿Algún comentario o pregunta más? Pues muchísimas gracias. Gracias.